Sinceramente no sé qué decir de esta vaina, es poco común, es práctico, pero a la vez no, o sea, es, es algo mezclado, tengo sensaciones mezcladas con un micrófono de solapa que bifurca en dos, entonces vamos a ver cómo nos va. Como ya no tengo ayudante porque se puede dormir, porque los esclavos de hoy en día no duran tanto, entonces tenemos un micrófono lavalier, un micrófono de solapa, salen dos y entra y, y es una sola entrada. Es bastante conveniente por muchos factores, sobre todo eh, digamos, cuando estás en una entrevista no quieres grabar en canales separados y simplemente quieres que todo se escuche eh, de una vez para ahorrarte problemas en la sincronización o para no conectar varias interfaces a la vez o para simplemente no molestar con cables. Tiene sus casos de uso y es muy conveniente. Es un Professional Lavalier Microphone de Slint. Dice que es usado por Fox, por la BBC y por otras cadenas de noticias. Y no lo digo yo. Lo dice el anuncio. Viene con una bolsita para guardarlo. De hecho, creo que en los Lavalier, así como con estos micrófonos que vienen con un portafolio, los, estos micrófonos eh, de Lavalier acostumbran pues a venir con bolsitas para poder eh, transportarlos más fácilmente. Acá... Au. La bolsita es como en cuerina, es como en cuero sintético. Bastante conveniente, entre otras cosas. Y acá... Tenemos un micrófono de solapa Tenemos la solapa y se conecta por un jack de XLR Y se conecta por un jack de 3.5 milímetros Viene con un velcro para poderlo enrollar y para que no se nos pierda e igual desde la fábrica viene como con, con esta cosa que amarran las bolsas del pan Bueno, entonces extendiéndolo así Esto mide como un metro y medio Más o menos Bueno, entonces vamos a ver qué, qué más viene Viene exactamente lo mismo Viene micrófono de solapa, jack de 3.5 con su velcro Y bueno, viene enrollado Vienen los dos, ok, esto está raro, espere, la verdad nunca había visto esto. Sinceramente pensaba que iba a ser como los Boya, que los Boya vienen eh, ambos conectados al mismo controlador, pero parece que el approach de estos de estos Slint es un poco diferente y estoy muy curioso por ver qué es lo que me proponen, esta cosita de acá que se me había caído es el ganchito que va pegado a la ropa, de hecho acá se puede ver el ganchito, lo que haces es agarrarlo así lo aprietas y si ves que se abre y acá en esta punta de arriba es donde va el micrófono entonces vamos a instalarlos de una vez, ven que tienen como un cuello, bueno este coso va en ese cuello y lo que hacemos es ponerlo ahí y listo, ahí ya lo tenemos listo para colgarlo en la ropa, bueno ¿qué más tenemos en la caja, ok tenemos en donde ocurre la magia. Tenemos un jack de 3.5 milímetros, pero ojo que estos no son audífono y micrófono, los dos sirven de micrófono. Si nos ponemos a detallarlos, ahí se ve el icono del micrófono y está en ambos puertos. Con lo que tenemos, esto se puede usar así nomás. Conecto por un lado, conecto por el otro. Lo conectamos, por ejemplo, al computador, al celular, a una cámara donde necesiten. Y listo y vamos a ver qué más hay dentro aparte de, de todo lo que ya hemos visto ok tenemos el manual entonces en la caja dice que viene bueno la maletica eh, dos extensores un adaptador vienen los dos micrófonos que no los pienso desenredar vienen con el bifurcador y también vienen dos espumitas Dos espumitas una naranja y otra roja de pronto para para distinguir cuál micrófono es cuál bueno francamente yo pensaba que venía un solo extensor para este bifurcador de pronto con el adaptador nos funcione para interfaces que sean dedicadas solo a la entrada ya que coge eh el jack de tres aros y lo cambia a dos aros pero entonces en ese caso quiere decir que los extensores son para los micrófonos como tal no para este bifurcador me parece muy bien de hecho me parece muy conveniente y es un detalle bacano no les costaba mucho y aún así lo hicieron entonces eh, vamos a conectarlo todo y vamos a ver cómo nos va el adaptador no se tiene que usar cuando se va a conectar al celular acabo de ver el manual y en el manual aparecen los tres aritos esto es porque los tres aros es para engañar al combo jack de que el tercer aro es el del micrófono, o sea, estéreo izquierdo, estéreo derecho y micrófono. Listo, ahí está conectado, vamos a grabar otra vez. Hola, hola, hola, un, dos, tres, un, dos, tres. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola Cuando se va a grabar con un celular Recuerden que tienen que estar los tres aritos Si lo van a conectar a una cámara o a un computador Que tiene dedicado el tema de la entrada de micrófono por jack Ahí sí conectan el adaptador para que aparezcan los dos aritos en estéreo Toca que tengan eso muy presente Me tocó dejar de grabar para que me cogiera Ok, se cayó una espumita Me tocó dejar de grabar para que me agarrara eh, la solapa Por alguna razón no hizo el cambio en caliente Pero de que está funcionando, está funcionando Acá ustedes me están escuchando perfectamente Uno 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, muy buenas noches. Uy, se escucha repleno. O sea, para que se hagan una idea más o menos de hasta dónde llega, hay 3 metros. Mire la cámara, a lo lejos que está de mí. La cámara está lejísimos. Paso por debajo de la mesa el cable, me lo pongo acá al cuello. Y nadie me va a decir nada. Y la mejor parte es que conecto los micrófonos que necesite. La verdad es que está muy bueno, está muy conveniente. Es bastante práctico, o sea, es mucho mejor de lo que esperaba. De hecho, es mejor que los boyas. Que... Entonces, pues nada, desde aquí, desde la distancia los dejo. Espero que les sirva de algo y que les resulte muy útil. Y nos vemos en la siguiente. Pónganse pilas, que a mí no me patrocinan esta mierda.